Y vamos a intentar conseguir también un Pokémon en el, en el cementerio de Pueblo Lavanda. Que dicen, dicen que hay unos Gastlys que son súper chulos. Así que vamos a verlos. Me pongo los cascos, hermanos, y vamos allá. Ayer hicimos un combatazo contra Erika. Un combatazo que si no habéis visto, por favor, id a verlo porque épico fantástico. O sea, amazing, amazing. Y nada, murió, murió nuestro amigo Manuel <ríe> Porque. Ay, Bueno, grandioso eh, lo, lo diré Metagross que podía haber sido con Slowking O sea, una pedazo de, de, de fusión de locos Pero nunca llegará Light se sacó el Nepe Knight, Light, o sea, es titularísimo ahora mismo Junto con Fimo y Darío Bastante top, y Steve también, eh A ver, Steve ahora me da un poco más de miedo, no lo voy a negar Porque es un vidril, y es un vidril O sea, las cosas como son pero, no sé, veremos qué equipo formamos Light va a estar en el equipo seguro A quien seguramente quite, de momento, esa Mega Blaze A pesar de que me gusta mucho, eh Pero porque... El siguiente líder de Gimnasio es tipo fantasma, me habéis dicho Y Light será clave otra vez, que es Koga, ¿no? Koga tipo fantasma Eh... Buf, buf, veremos Veremos qué equipo formamos y a ver si conseguimos evolucionar ya A unos cuantos Pokémon Vamos a, a dejar a nuestro amigo De los, de los Pokémon Emmanuel en el PC. Y... Vamos a ir a por ese Eevee, eh. Ese Eevee lo quiero. Quiero cotillearlo. Porque decís que, que está guay. Y además que evoluciona por amistad. Lo malo de eso es que hay que tenerlo en el equipo. Pero bueno, no sé. Vamos a, mir a mirarlo. Es por aquí, ¿no? Es en el edificio este que se entra por detrás. Y en teoría era en este lado, ¿no? No era en el otro. Creo que era aquí. Espero que sí. Por favor. Por favor. Oh. Y hemos llegado. Era aquí, ¿no? En la caseta esta. Sí, sí, sí, baby. ¡Sí, baby! ¡Oh, yeah! ¡Hola! ¡Gladio! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Hace tiempo se abrió un ultraumbral, un ultraumbral, ¿sabes lo que es? Un gran agujero que dividía el cielo. Persiguiendo a unos villanos del Team School me caí por uno de ellos, de estos y aquí estoy. Pero mi Pokémon ya no es el mismo. Ya no responde a mi llamada. Ha cambiado. Si lo quieres, lo tienes en la mesa. Cuando se abra de nuevo el ultraumbral, volveré a casa. Chicos, Eka obtuvo un E0. Es un Ibicero. Qué canteo, qué ganas tengo de verlo Un mote, claro que sí, un mote Dios, tiene pinta de estar guapísimo Chicos, mucha suerte para quien se vaya a llevar el mote de este Eevee superpoderoso. poderoso 3, 2, 1 Ahí está, Chris No me lo creo No me lo creo, Chris Que me dijo, me dijo que era su cumpleaños Si no recuerdo mal Y que quería llevarse un mote Creo que era Chris el que me lo dijo Si no me equivoco Así que enhorabuena, Chris, te llevas el mote Ostras, qué canteo que haya sido esto ahora mismo, eh espera eh, era así no chris el mote de ibi cero vamos a verlo vamos a verlo quiero mirarlo así detenidamente para ver cómo es a ver hola hola hola loco loco loco loco qué bonito qué bonito tipo normal ojo al gimnasio de tipo fantasma porque no le afecta obviamente el tipo el tipo fantasma lo malo es que nosotros tampoco afectamos al tipo lo, lo entendéis no battle armor bloquea golpes críticos eso está bien eso se agradece, empujón, golpe cabeza, alivio y retribución Alivio, chavales, que se cura Interesting Pues bueno, no está mal, ¿no? No está mal, no está mal Vamos a, a llevarlo, no en el equipo, no sé si en el equipo de momento Tenemos que pensar, decidme en los comentarios o en el chat ahora cuando en el estreno Decidme qué equipo formaríais con los Pokémon que tenemos, ¿vale? Porque es verdad que tenemos buenos Pokémon lo malo de capturar y a lo mejor un Pokémon fantasma, sería que el fantasma también es muy eficaz al fantasma. Entonces, es una, un arma de doble filo. Vamos al, al PC, vamos a ver qué Pokémon tenemos y elegimos, ¿vale? Entramos al PC y movemos Pokémon. Fijaos, no, estos son los muertos. <risa> estos. Tenemos a Gyarados, Escoliados, que tiene mala tiene mala tiene malos ataques, no me convence mucho. Moya, que es un Flatbog, que no está mal. Porque tenía tóxico y tal, si no recuerdo mal. Veneno, agua, intimidar. Tóxico, ácido, colmillo venenoso y puño cometa. Es mejorable, pero oye, no está mal. Luego, Azurli, que es tipo normal agua. No estaría mal tampoco. Con huge power. Con huge power. Igual este es mucho mejor que, que Darío. Ojo, eh. Ojo a la tontería porque puede ser clave. Lo pensaremos, eh. Lo pensaremos. Decidme en los comentarios qué pensáis vosotros, eh. Tirogruf, que puede evolucionar a, a varios. Que tiene más... ¿Cómo es esto? Esto era la defensa y el ataque, ¿no? Tiene más defensa que ataque. Por lo tanto, creo que es Kidmonly No lo sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Que tiene Guts. Y solamente Demolición. Ratchel, tipo normal, Dragón. Ojo a esto, chicos. Ojo a Ratchel, que lo vamos a poner en el equipo ahora mismo, yo creo. Tiene Guts también. Picotazo, venenoso Adaptación, Ciclón y Drago Aliento. Lo voy a poner en el equipo, ¿eh? Ratchel, ojito a Havix. Que se viene al equipo temporalmente. Porque el tipo normal... Al tipo... Al tipo fantasma es clave Y Jiglikai también, porque es normal, siniestro Pero es que me parece muy débil Este Pokémon, eh, muy, muy débil Se me ha desconectado el casco, chicos, un segundo Ahí vamos No sé, no sé, eh, de momento lo vamos a dejar así Voy a llevar a Ratzel a ver si evoluciona Y por lo menos vamos a ver a Rattigarde ¿eh? Y ya, ya pensaremos, chicos, ya pensaremos Ruta 7, vámonos a Pueblo Lavanda, ah, se vienen las risas, eh Se vienen las risas con los, con los Pokémon de, de tipo fantasma Vamos a, a curar primero Obviamente. Y vamos a, a. pensar. Porque hay combate contra el rival. Ojo, eh. Ojo el combate contra el rival que se viene. Y no queremos problemas. No queremos problemas. Eh. No sé qué tendrá, la verdad. Pero. Yo creo que con el equipo que tenemos. Podemos hacerlo bastante bien, ¿no? Yo creo que sí. A ver, Javix es super support. Super support. <risa> pero. Igual es mejor para el combate meter a otro. Nada, está bien así, ¿no? Yo creo que este equipo. Lo puede hacer bien. Así que vamos a ello eh, Entramos directamente, sin más dilación No quiero perder más tiempo Hola, Torre Eclipse ¿What? Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, ¿hola? Hola La Torre Eclipse fue erigida en memoria del Sol y la Luna Ok, soy exorcista Hay espíritus muy revoltosos en esta torre Sí, sí, ya, ya imagino, ya Torre Eclipse Aquí está, chicos Combate contra el rival y la pregunta es, ¿con quién abrimos? Mm, pff, metemos a... Vamos con Fimo, ¿no? El starter. No sé, qué, no sé qué tiene, no me acuerdo, la verdad. Las cosas como tenía un ratigarde, me acuerdo. Tenía un ratigarde, así que igual Fimo puede hacerlo bien al principio. ¿Qué pasa, Coronav? ¿Qué haces por aquí? ¿Están tus Pokémon muertos? No, no lo están. Menos mal. Pero yo puedo conseguir que se debiliten. ¡Vamos! Y tanto que puedes conseguirlo, ¿eh, Coronav? <ríe> ya lo sabes. Vamos allá. Espero que no, por favor. Por favor. ¿Cinco Pokémon? Madre mía, Julio. Madre mía. ¡Pillowan! ¡Ah, es verdad! Es verdad que tenía un Pigeuan. one Pejuguan. one Bueno, pues Hidropulso, ¿no? En teoría, Hidropulso es más que suficiente para Pigeuan. one Nivel 25, no lo mato. Cuidadito, cuidadito. Golpeario, a ver cuánto me quita. Fimo, fimo, fimo, fimo. Media vida. Vale, vale, vale, vale. Otro Hidropulso. Y one Pijoan. Pijoan. Debilitado Ok Vale, primero Son 5 Pokémon, eh O sea que tienen más Muchos más que las últimas veces Ahí está, nivel 30 Ni tan mal Evolucionar al 36, ¿no? Entiendo Y Grottel, vale El starter, chicos El starter... Podemos ir con Steve Porque es tipo planta, ¿no? Entonces Steve Está bien O con Light incluso, eh Pero creo que puede ser tipo tierra, ¿no? Dijimos que Brotel Y Torterra son tipo tierra Así que mucho cuidado. A ver, señor Ibrotel, no me des la turra, ¿eh? ¿Me da cuerno? Ahí que va, vale, perfecto, le revienta, mátalo de un golpe. No hay huevos, Steve. No hay huevos. ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Cómo revienta, Steve! Es buenísimo. Me encanta Steve, ¿eh? No sé si le quitaremos del equipo, pero me encanta. ¡Escoliados! ¡Oh! ¡Tiene un Escoliados, chavales! Escoliados. Veneno agua. Veneno agua, pues ríete, ¿eh? ¡Ríete! Bueno, Mega Blaze no estaría mal aquí porque es tipo eléctrico. Vamos a probar a Mega Blaze aquí. Pero cuidado que es un escoliados. A lo mejor con suerte no tiene nada de tipo agua. No, nah, ni de coña, seguro que tiene algo. Así que cuidado, eh. Nivel 23 y me intimida. No pasa nada, vamos a ir por especial. O sea que rayo, hidropulso, me matará. No creo, ¿no? Está nivel 23. Mega Blaze. Mega Blaze. Vale, bien, bien, bien, bien lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Lo aguanta. Vamos con ese rayo poderoso. ¿Lo matas? ¿Lo matas? No creo, no creo, no creo. No creo, pero casi. Casi, chicos. Casi. Otro. Y a su casa, ¿no? Ácido. Ácido no funciona, chicos. Ácido no. Uf. Uf. Ha estado más cerca, ¿eh? Más cerca de lo que pensaba. Ahí va el rayo y escolia 2. Va tu casa, hermano. Bien, bien, bien. ¿Y ahora qué tienes? Le quedan dos, creo. ¡Grourúa! ¡Hombre! ¡Nuestro amigo Grourua! Pues este es para Fimo, obviamente. O sea, Grourua... Lo conteamos muy, pero que muy bien, ¿eh? Ahí está ese Grourua. ¡Tiene intimidación! ¡Hala, hala! ala loco loco, loco! Un Grourua con intimidación. El mío no tiene intimidación. Hidropulso. Tiene Flashfire, que está muy bien. Pero no tiene intimidación ahí el Hidropulso. Grourua. ¡Adiós, chaval! ¡Adiós! Le queda uno, ¿eh? Le queda solo uno. Clownsbra. ¡Oh, Clownsbra! Vale. Clownsbra, Psíquico, Agua, ¿no? Entiendo. Mm... Vamos con Steve. Psíquico, agua Sí, sí, Steve lo puede hacer bien Uf, Steve, qué bien nos está viniendo Steve, hermano No solo me encanta la fusión Sino que encima es que nos viene bien Voy a hacer... No sé qué es mejor Voy a hacer Mega Cuerno, ¿no? Es tipo... Psíquico, lo falla No lo falles, Steve Agilidad Vale, no hay problema por esto Mega Cuerno, ¿qué hace? Confusión Steve, lo aguantas bien, ¿no? Dime que sí, dime que sí Vale, crítico ¡Ojo, eh! Criticazo, increíble Otro Mega Cuerno fallado Steve Vamos con doble ataque, entonces Mimético, me ha copiado Megacuerno. Vale, no me hace mucho. Bueno, sí, sí que me hace. Sí que me hace que soy tipo planta, eh. <ríe> Adiós, Adiós, Klausbra. Hasta luego, crack. Ay, Dios mío, la vida, chicos. Subimos a nivel 30. Va bene, va bene. Quiero aprender brazo pincho. Brazo pincho. Pues quitamos hoja mágica, ¿no? O tiene la misma potencia. Lo que no sé si en este juego hay diferencia entre especial y físico Porque entiendo que será mejor brazo pincho, ¿no? Ah, quitamos hoja mágica No sé si... Por si acaso, por si acaso Al final es más o menos lo mismo, así que no hay problema Ahí está el brazo pincho Perfecto, rival corona Hasta luego, crack ¿Qué? ¿Cómo eres? ¿Y qué había tomado en serio? Ahí está Bien, chicos, bien, se ha dado bien Se ha dado bien Ya no tiene al ratigarde ¿eh? Va cambiando su equipo ¿Qué tal va tu Pokédex? Acabo de capturar un Cubo Blast Oh, también podemos capturar un Cubo Blast seguramente aquí, ¿eh? Todavía no he encontrado al esca... Skabawak adulto. Creo que me voy a marchar. Me queda mucho por hacer. Hasta luego. Vale. Adiós, pichón. Pues nada, eh, toca capturar. Vamos, bueno. Ahora vamos a curar. No hay problema. Pero vamos a capturar primero, chicos. ¿Hay Pokémon aquí de ruta? ¿O hay... Es el siguiente piso. Es el siguiente piso, ¿no? Hola. Ni siquiera podemos identificar a los Ghosts. El Scope Seal podría desenmascararlos. Yo tengo, tranquila. No te preocupes, hermana. Aquí. Chicos, primer Pokémon de la torre Eclipse es un pedazo... ¿No? Sí, sí, sí. Es un pedazo de... Ahí está. ¡Oh! Hola niño, niño, niño, niño. Gastmog. Gastmog. Incredible Incredible A Missing. A Missing. Brutal, eh. Brutalísimo. Eh, nivel 17. Voy a tirarle la superbola igualmente. O sea, sin más. Pero esto es un legendario, eh. Esto es un jodido legendario. Ahí que va. Uno. No. Cuidado, eh. Que se puede complicar. Tiene rayo confuso. Vale, es un gaspil de la vida. Será fantasma psíquico, ¿no? Entiendo porque Lunala. Ya no sé ya no sé qué tipo será. Ya no sé qué tipo será, la verdad. Superbola otra vez. Vámonos. Gasmog. Gasmog, captúrate. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! Pa, pa, pa, pa. Gastmog gas gas capturado Qué bueno, qué bonito No te fíes de un Gastmog hasta que ganes, te gane su confianza Puesto que su maldad no conoce límites Me cago en sapito pato, chicos ¿Quieres por un mote? Sí Y este mote no lo voy a sortear porque se lo voy a poner a alguien Que me lo ha pedido muchísimo En honor al pasado, digamos a los suscriptores del pasado Se lo va a llevar Susanaro La fusión entre Susana y Genjaro <ríe> Enorme, chicos Susanaro Susana no. no sé qué tipo es ni nada, ¿eh? Ahí que va. Eh, ya lo miraremos, ya lo miraremos. De hecho, vamos a ir a curar primero. Aunque espérate, no, no, no, no voy a ir a curar, porque aquí, aquí hay para curar. En algún piso hay para curar, así que no me voy a preocupar. Ya lo conseguiremos. Voy a coger eso de ahí. Vamos a ver, lo puedo coger. Hola. Cuerda. <risa> no. Esto ya es un meme, pero por favor, ¿por qué me dais tantas cuerdas? No quiero. Vale, espérate, por aquí no es. Vámonos. Aquí, derecha. Este camino creo que es el más rápido. ¡Hola! ¡Guau! Vale. Interesante conversación. Un solo Pokémon. Otro Gasmog, vale. Hidropulso. ¿Lo mato? Sí, baby. Sí, baby. Están por debajo del nivel, eh. Muy por debajo del nivel, lo cual, bueno. Pensaba que nos iba a salir un, un cubón ahí para joder, pero no, ha salido el Gasly. Gasly con cosmog. Evolucionará a. Algo con Sol galeo o algo con Lunala ¡Qué canteo! ¡Qué canteo de Pokémon, chicos! Pues ahora mismo tenemos dos legendarios Tanto a Ratigarde como a Gasmog, ¡qué bueno! Voy a poner a, a Darío el primero, chicos Que Darío lleva sin usarle llevo sin usarle 10.000 millones de años ¡Hola, señorita! ¡Te vas a enterar! ¡Wow! Vale, ¡guau! ¡wow! Dos Pokés Gasmog, para variar, ¿no? Disparo lodo Tiene levitación ¡Oh, mamá! Oh, mamá, bote Ahí estamos ¿Qué, ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Rayo Confuso, que lo esquivamos Capa mágica, ahora es más rápido Ok, bote Y te lo come Se lo come en un plis-pla, chicos Perfecto, otro gasmog, vale, pues bote Rayo Confuso, capa mágica Y bote, hasta luego Perfecto, crítico además, por si acaso Por si acaso Nunca está de más Vale, voy a coger esto aquí Que es un elixir, bueno, ni tan mal esto de aquí, que es... ¿Un Pokémon? ¿Gasmog? Vale, solo salen Gasmogs, parece, eh. O sea que bien. ¡Despertar! ¡Va bene, va bene! Nos viene bien, chicos. Y aquí me gustaría coger ese objeto. Vamos a ello. Sí, vamos a por él. ¡Hola! Un Pokémon. Gasmog, ¿no? Qué originales son aquí todos, eh. Son originales que da gusto, chicos. Incredible. Ahí está el bote. ¡Pakapam! Y adiós. Vamos muy sobreleveleados porque esto... Creo que era para hacerlo antes del. de lo que sería el gimnasio anterior, pero bueno, da igual, da igual, está bien aquí. Super bola, bien, bien. Pensad que si lo hubiéramos hecho antes no podríamos haber capturado aquí. Entonces, al final es un poco innecesario hacerlo. Ahí vamos, un gasmog, escapamos. Y siguiente piso, piso no sé cuál. Aquí, aquí, está, aquí está lo de curar, chicos. Perfecto. Perfecto. Pasamos. Pasamos, sí, pasamos. Si sí, pasamos, vale, pues un Gasmog que esquivamos Y a curar ¡Oh! Has entrado en una zona de pureza y seguridad Tus Pokémon están curados, qué bien ¿Y esto? Amuleto Esto es para que te den más pasta, ¿no? A ver, ¿dónde estás, Amuleto? ¡Amuleto! Aquí eh, Ah, no, repelen repel los Pokémon salvajes Vale, sí, bueno, perfecto Vamos a dárselo a Darío por los Loles Básicamente por poder no ver tanto Gasly Está bien. ¡Zombies! ¡Uah! ¡Zombies! <ríe> Yo me parto el ojete. ¡Gasmog! Eh, Otro bote. Venga, va. Vamos a ir un poquito rápido, ¿no? Porque ya estoy entreteniéndome demasiado. Demasiado, Gasmog. Suficiente por hoy. A ver. ¿Pokeball? ¡Pepita! ¡Pepita! ¿Qué haces aquí, Pepita? A ver. No quiero combatir contigo. Perfecto. Perfecto. Estoy hecho un ninja, chavales. Voy por los pisos ahí en plan... ¡Uah! A ver. ¿Tú quieres combatir? No, no quieres combatir. Eh... Un... Una... ¡Hala, loco! ¡Loco, loco, loco! Duskbull. Bull Snowball con clubs 10 de 10, ¿eh? 10 de 10. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Mm, no lo puedo capturar, obviamente, pero... ¡Hala, hala, hala! Y además será tipo normal. Será normal fantasma. ¡Qué bonito, qué bonito! Vale, pues nada, seguimos por aquí. Esto es obligatorio, así que... ¡Let's do it! ¡Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué es tan fatal de la maldita chota bote, adiós, y nivel 30 bien, a ver si evolucionas Darío en algún momento que era el 32, ¿no? ojo porque igual lo evolucionamos hoy, ¿eh? este es obligatorio, vale, pues venga un Pokémon, ¡ah! Qué, qué casualidad, Gasmog increíble, bote, hasta luego vale pues venga, ya estamos cerca, ¿no? era aquí, ¿no? esto es un objeto que es un... caramelo raro bueno, los regalan, así que tampoco hay problema, fuera intrusos Intrusos Vale, este es el Cubon Este va a ser el Cubon, chicos Perdón, el Cubon, el, el Marwak Ahí estamos Madre mía Por Dios, Carlos, por Dios Por Dios, Skabawak Qué guapada de Pokémon Bote Ahí va ¿Qué hace? Disparo de lodo. Ya, aunque estuviera ahí, no me hubiera dado, compañero Ahí va el bote Y creo que lo voy a matar, ¿no? Imagino Paralizado ya estaría. Otro bote, lo falla bote y adiós. ¡Qué bonito! Decidme que este no es bonito. O sea, si este no os parece bonito ya tenéis un problema muy serio. eh Pero muy, muy serio. Ahí está. Será el espíritu de la madre de cubo Blast. El espíritu de la madre descansa y ha partido al más allá. Vale, chicos. Pues si no recuerdo mal, aquí había evento del Team Rocket. ¿Puede ser? Sí. ¡Copy Truenos! ¡Copy Truenas! Lo dejamos por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Mañana, evento del Team Rocket.